La situación es que mi hija está desaparecida. Hoy tiene tres días, no aparece por ningún lado. La he buscado y no aparece. Los hermanos ella y no aparece. Yo estoy muy, muy preocupada por ella. Toda la familia también preocupada por ella. ¿Cómo se llama su hija? La, a ella se llama, le dice Nana por pues ella llama Meraida, Meraida da roca Merena. Ella venía a la escuela, trabajar. Ella trabaja en una vez a la escuela, ¿no? Ella vive en los carritos, vive ella. Pero así nacida, aquí en Rodrigo Fronita que Mi hermana salió para el trabajo, por la mañana a las 6 de la mañana antes de ayer. Y lo que apareció fue la cartera, apareció el desayuno en la calle, tirado, a una escuela como de esquina y media, antes de llegar a, a la escuela donde ella trabaja. Entonces nada no más apareció eso y ella no aparece. Apareció la cédula vieja, no aparece la nueva, ni la, la, la tarjeta de crédito que ella tiene, no aparece tampoco. Entonces, no sé cuál es la situación, porque no. supuestamente ella tuvo un problema con el marido, ha tenido, hay problemas con el marido, el marido sí, le ofreció, le ofreció, le, le trataba de dar golpe. Ah, Entonces, la, la, la, matra, la abusaba, maltrataba, la No, ella, yo no sé no, si no, le no. le daría, pero si le, él le pues varias veces le trató de ella amenazaba, amenazaba de, de darle golpes. Entonces ella arrancó los el otros días, no hace nada que vino para casa, como es una semana. Para como, una semana como una semana vino para acá huyendo y ella volvió a irse para allá por el trabajo de los hijos y ahora ve ver lo que pasa pues el tema ahora estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar porque la está mano de la autoridad en la capital pero no ha dicho nada todavía pues yo no digo yo mañana que pienso de ir para allá ¿Qué, ¿Qué, va a llegar? ¿qué de no vamos a ver a hablar con ellos mañana yo voy para allá mañana porque fueron los hermanos míos que fueron los otros yo no sabía nada entonces anoche cuando la hermana mía viene de camino de la capital hay una llamada que llamaban a Dica y supuestamente, eh, y fue en privado, que no salió el número. Entonces dije que, que no se la que ella ya, ya estaba bien, él estaba, pero que no se la daba para de ella.